¿Qué pedo que te Eh, ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué pedo! no. ¿qué pedo? ¡Nunca! ¡No! ¡No! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Nunca! no ¡Nunca! ¡Nunca! no ¡Nunca! ¡Nunca! ¡No no no. Me yo, ¿Quién, ¿Qué no. ¿Quién, ¿Quién es? ¿Quién es ese rosita? el para <risa> todos contra él, dos contra él! ¡Dos contra él, todos contra él, todos contra él! todos contra <risa> ¡Ah! todos ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! No. <risa> <risa> no. <risa> ¡Oh, ¡Empate! No, no, no. que no te el ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No!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 Agárrame. Oh, a ver, espérate. ¡Ay! No. ¡Oh! ¡Oh! ¡Me ¿ve esto! visto! esto! Oh. ¡A huevo! Uh, Adivinen quién va a ganar. ¡Eh! ¡Eh! ¡Órale! ¡Ay, demonios! Queda la cagua, el dogo y raka. No, no, no, no, no, se <ríe> murió. no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, <risa> <risa> Toro mecánico. Y <risa> si saltas y mantienes la X patada voladora. ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! yo! ¡Ay no! <risa> ¡Rayos! ¡Está lo que no me diste! ¡Oh, oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, está oh, sonó oh, golpe golpe. patada voladora. ¡Ah, rayos! Oh. Ah, bueno. La cagua, oh, oh, pa acá. Patada voladora. No, no, no, no, no, no, no, no. <risa> ah. Oh, oh, oh, oh. ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma! Así tiré a uno, así tiré a uno, toma, toma, toma. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Si estuviera borracho, podría hacer esto. Eh, eh, carre si la putada se, ah, no, no, ah, se cayó. Quiero levantar mi pecho. Ah, no, no, no. Ahora le pone, ahora le pone. No, no.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 Oh por Dios, llevo aquí wey Llevo aquí güey. ¿Dónde, ¿Dónde aquí? está? <risa> <risa> ya la vi wey Está agarrada no, no. <risa> Si te hubieras quedado ahí hubieras ganado Uy yo me voy a subir ahí ya wey Ah, chale, a ver sigo yo, sigo yo eh, eh. Levanta la mano, güey! levanta las manos, levanta las manos. La mera diversión. ¡Ey! Por Dios, pinche mono araña, ¿dónde vas? <risa> <risa> a la madre, ¿qué pedo, qué pedo, qué está pasando? ¿Por qué va tan rápido? A la madre, se está destruyendo eso. Ey, bajen a la cagua de ahí. <risa> ¡Ah, no! es es no! no! no! Estamos viendo como pinche en quejuela, ¿Cómo te moleran en el tubo? Como perra nacidos Ya estoy mamadísimo, güey. Toma tu mamada. Púrale, púrale. Toma tu mamada, <hazos> <reduce> <ríe> A ver. ¿Qué pedo? Toma tu gallina, chicken. Ah, digo, gallina gen. A la madre! qué pedo. <risa> <risa> ¿Qué pedo? <risa> <risa> <risa> ¿Qué pedo? <risa> we, espérate, espérate, espérate, espérate, quiero ver eso. ¡Ah, yo la mataron! ¡Holy shit! Oh, oh, oh. ¡Ah! ¡Ay, no tan fuerte, wey! <risa> <risa> <risa> <risa> No. Dale, dale duro, dale duro, dale duro. ¡Pele, pele, pele, pele! Oh, Lisette, lo agarró del pico y lo sacó, güey. ¡Uh, aquí es sobrevivir, eh. Aquí es sobrevivir o nada. ¡Ay, no, no, no! Ah. Mira conmigo, Madre. de como te zapateo. Mira como te zapateo. Ta ta ta de huevo de de de de no de ¡No, no, no, sí. de le <ríe> <El risa> ofreció un sacrificio. Para... <risa> el... Otra sacrificio. Uy, uy, uy, uy. Uy, uy, uy, uy, uy, no cae, <no> no, no. cae, se cae, se no cae. Oye, de hecho el trigo es morado como el pulpo, ¿eh? Han de ser amigos. A ¿Qué pedo? pedo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? No, desconecta. Ah, ¿Qué hiciste, mermais? ¿Qué hiciste, mermais? Stay at home.